Buenas tardes a todas y todos. Eh, les damos la bienvenida a una nueva charla del ciclo que está organizando el grupo Clementina. El grupo Clementina eh, que reúne personas interesadas en la cultura libre, en el hardware libre y en el software libre. Bueno, y hoy eh, vamos a presenciar la charla que nos brinda la licenciada en educación, Iris Fernández. Eh, y que va a hablar sobre cómo crear recursos educativos abiertos con H5P y que favorezcan el aprendizaje constructivista. Iris, todo tuyo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a, a empezar, a ver, presentando. H5P es una herramienta eh, bastante nueva que está en constante crecimiento y cada vez que uno va a, a utilizarla, encuentra cosas nuevas, nuevos tipos de actividades, cosas que no funcionaban bien, que ahora ya funcionan. Así que, eh, bueno, yo les voy a mostrar un poco desde dónde o cómo se puede empezar y algunos ejemplos de actividades eh, que no favorecen y otras que sí favorecen eh, la construcción del aprendizaje. Entonces, a ver qué vamos a compartir. Primero la presentación. Bueno. Entonces, H5P es una herramienta de autor, es decir, una herramienta que sirve para crear eh, material didáctico, material interactivo, eh, recursos serían. La palabra, la palabra precisa son recursos educativos. Eh, H5P se puede usar desde múltiples lugares. Por ejemplo, desde el sitio web h5p.org, que es una plataforma en la cual hay poco espacio que sirve para pruebas. Es completamente gratuita. H5P.com es una plataforma que permite eh, utilizarlo como demo unos 30 días y después hay que pagar. Y ahí tenemos todas las posibles eh, actividades, los distintos tipos de actividades y mucho más espacio. Y la forma más eh, profesional de usarla, una vez que uno ya aprendió a utilizar H5P, en general lo usa desde un sitio de WordPress o desde una plataforma Moodle. Es decir, lo más habitual es que las personas que utilizamos plataformas Moodle o que tenemos nuestro sitio web en WordPress eh, directamente creemos los interactivos desde las plataformas. Pero para empezar a usarlo, para hacer los primeros, las primeras experiencias, alcanza con el primer sitio que estoy nombrando acá, h5p.org. Ahí uno se crea una, un usuario y empieza a probar. ¿Qué actividades podemos crear? Bueno, son muchísimas. Va, la, todas las que estamos viendo acá, eh, la, las actividades que permite crear H5P, pero... Algunas de ellas son eh, extremadamente, digamos, memorísticas o trabajan con eh, premio y castigo, es decir, que nos permite, por ejemplo, ordenar una serie de, de elementos y si está mal nos pone rojo y un puntaje cero y si está bien nos pone verde y el puntaje que, este, del 100%. Que no es la idea... En general, cuando uno tiene una idea constructivista, ¿no? De que el aprendizaje se construye y que no se aprende por eh, premio y castigo, entonces buscamos crear algunas actividades que permitan que ante el error podamos dar una pista de cómo aprender eso que no se terminó de entender todavía. Entonces, les voy a mostrar primero... Una actividad que no colabora con la construcción del conocimiento. A ver, ah, tengo que compartir... A ver, vamos a detener... Compartir pantalla completa. A ver, ahí estoy compartiendo la pantalla completa, ¿no? Se, no se ve, a ver pantalla completa Permi permitir no, no <ríe> no lo hace bueno, vamos a, vamos por otra opción elegimos entonces eh, esta ventana de navegador ¿Ahora sí? ¿Está compartiendo el navegador? No, no la veo. Bueno, vamos a utilizar entonces otro, otra estrategia. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ¿qué está? Eh, bien, listo, listo, listo. El sitio H5. Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, entonces lo que les quería mostrar es que en el sitio de H5P hay ejemplos. La primera opción que dice acá, ejemplos y descargas, hay ejemplos para cada tipo de actividad. Entonces, antes de ponernos a crear, podemos ver de qué se trata. Y bueno, esta es una actividad, por ejemplo, que la muestro como contraejemplo, como algo que no está tan bueno, ¿no? Acá nos muestra una fruta y nos pide abajo que escribamos el nombre de la fruta. Está en inglés. O sea, que esto serviría para un docente de inglés o, un, o una docente de inglés que quiera repasar un poquito de vocabulario. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo veo un limón ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner lemon y voy a poner check. Me dice que no, que la respuesta correcta era lima, ¿no? Yo acá veo cerezas, vamos a poner cherries, me dice que no, que la respuesta correcta era cherry en singular. ¿Qué tiene de, de, de interesante este tipo de aprendizaje? no? Es decir, es un aprendizaje, una actividad descontextualizada. Al no haber un texto, yo no sé si esto está en singular, si está en plural. Tampoco el hecho de ver la imagen me trae rápidamente la palabra. Uno cuando está aprendiendo un idioma, lo aprende el vocabulario lo aprende en un contexto. Está, está hablando y la palabra sale sola. En cambio, así, viendo la foto, digo, uy, ¿cómo era? Que se decía frutilla en inglés. Este, Bueno, qué sé yo, pongo algo y eh, me dice que está bien solamente si está perfecto. Si yo lo, lo escribo con alguna, no sé, lo escribo mal, Strawberry. <ríe> me dice que no está bien y me da la palabra correcta que era una sola. Bueno, esto es lo que yo estoy mostrando como ejemplo de algo que no, no está bueno, no es algo poderoso, digamos, para el aula. El contenido es descontextualizado, hay una sola respuesta correcta, no se aceptan variantes, es decir, si está en singular, va en singular. No se pone en juego la creatividad. Yo acá no estoy haciendo más nada que tratar de acordarme una palabra y describirla de perfecta. Y es, se premia el acierto y se castiga el error. No hay una evaluación formativa. ¿Sí? Hablamos de evaluación formativa cuando ese momento en el cual uno evalúa este, lo que hace la persona eh, se aprovecha para crear un conocimiento. Creo que lo que estoy diciendo es sobre la diapositiva no se está viendo la diapositiva, ¿no? No. Bueno, no importa. Eh, entonces, ahora les voy a mostrar dos ejemplos de interactivos hechos con H5P que sí favorecen la construcción del aprendizaje. Uno es el escenario ramificado y el otro el video interactivo. El video interactivo, yo fíjense que los ejemplos los, los muestro desde mi blog, porque es donde los cree. Espero que se esté viendo. Eh, avísame, José, si se están viendo los, los ejemplos. Veo el listado. Ah, Tarda tarda como un poquito. Claro, tarda un poquito en, yo estoy en otra pestañita en este momento en donde se ven tres animalitos. Ahora sí. Ah, está. Bueno, este es un video de YouTube, ¿sí? Ven que acá abajo dice YouTube, al cual se le agrega, se le agregó una interacción. La interacción está marcada en la parte de abajo por estos puntitos, puntitos y circulitos, ¿no? ¿Qué tipo de interacción van a ver ahora? Bueno, cartelitos, preguntas. Puede haber este otro tipo de, de interacción que es este, actividades de arrastrar palabras, de ordenar textos, etcétera. Yo acá hice un ejemplo con cuatro o cinco cositas. Entonces, voy a poner play. El video se ejecuta desde YouTube. Yo no lo, no lo descargué. Empieza. Planeta vivo. Y cuando llega al primer puntito. ¿Cómo se identifican las especies? aparece ahí, se detiene porque yo lo configure así y aparece la palabra especie, ¿no? Entonces hago clic y da la definición. Una especie está conformada por un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí. Esta es la definición que va a dar el video ahora. Pero yo empiezo con esto llamando la atención a la persona que está viendo el video en qué es lo que yo estoy tratando de que eh, comprenda o recuerde con este video, ¿no? Le estoy dando la definición. Cuando lo cerramos y volvemos a poner play, sigue el video. Una especie está conformada por un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí. Aunque algunos individuos se parezcan, si entre ellos no producen descendientes o solo producen hijos estériles, ahí yo ahora puse pausa, pero está configurado para que no se detenga el video. Aparece este cartelito, yo hago clic y explica otro concepto, ¿no? el concepto de interfértiles, que es algo que lo está explicando el video también. Pero yo remarco, indico, digamos, a través de esta interactividad, qué es lo que estoy esperando que eh, se registre, qué es lo que es importante recordar de este video. Sigo. Entonces pertenecen a especies diferentes. En algunos casos. Acá hay un un enlace. Si yo hago clic va a la definición de especiación de la Wikipedia. Especies. Pueden surgir una o varias especies diferentes. A este fenómeno se lo llama especiación. Y acá se detiene el video. Y cuando hago clic me hace una pregunta con múltiples opciones. ¿A qué se llama especiación? Es el proceso a través del cual una población de una especie determinada da lugar a otras especies. Es el producto de la reproducción que combina los genes de diferentes individuos para generar nuevos. Es el mecanismo por el que se combinan las especies de distintas poblaciones. Bueno, la correcta es la primera. Voy a elegir una que no sea correcta, a ver qué pasa. Bueno, primero me marca en color rojo, que eso no está bueno. Pero después me dice, o sea, esto es lo que yo configuro, yo lo hago mejor o peor en ese sentido, ¿no? Le digo, la palabra especiación hace referencia a un proceso en particular. ¿Volvés a mirarlo en el video para volver a responder? Esta es la evaluación formativa en la cual yo, una vez que le pregunté a ver qué entendiste hasta acá, la persona puede, si no lo entendió, decir, ah, no, bueno, lo voy a volver a mirar. No es que estoy castigando, no tenés puntaje, perdiste. Chau. Sino que estoy dando pistas para que esa persona pueda volver a repasar el mismo contenido. A ver qué pasa cuando pongo continuar. Vuelve. En casos de una misma especie, pueden surgir una o varias especies diferentes. A este fenómeno se lo llama especiación. ¿Volvió? a pasar la parte en donde explica este concepto y volvemos a la pregunta. De esta manera, cuando una persona no prestó atención o no lo entendió del todo, lo que yo estoy haciendo es que pueda volver a escuchar esa parte del video y volver a responder la pregunta. Ahí, bueno, me pone el verde, cosa que no me encanta, y el puntaje. Y dice exactamente, especiación se refiere al proceso por el que surgen nuevas especies a partir de otras ya existentes. Continuar y ahora sí continúa con el video. Funciona de la siguiente manera. Bueno, entonces este, el recurso que se llama Video Interactivo, permite hacer algo potente, digamos, algo que depende mucho de cómo lo configuremos nosotros, nosotras, cuando creamos el interactivo, depende mucho de las eh, respuestas que nosotros pongamos ante el error de la propuesta que hagamos cuando uno se equivocó, la persona se equivoca, bueno, ¿qué le estoy proponiendo? Que vuelva a mirar el video o que lea determinado enlace. no Tengo distintas opciones como para que esa persona siga aprendiendo y no sea una cuestión de castigo y premio. Y la segunda actividad que les quiero mostrar es escenario ramificado, que para mí es impresionantemente este, poderosa. La, la cantidad de posibilidades que tenemos con este tipo de, de actividades es infinita. Lo que les preparé, todo esto está en mi blog, beta web blog, para que lo puedan ver o descargar. Fíjense que acá abajo dice reutilizar, embeber. ¿sí? Yo puedo, ustedes pueden entrar a mi blog, descargarse esta actividad y seguirla, ampliarla. Ninguna de las dos está completa porque son, son modelitos que armé para esta charla. Bueno, entonces, esto es escenario ramificado. Yo hago clic acá, vamos a organizar una fiesta. En tu curso se está organizando una fiesta para el 21 de septiembre, ¿cuál? Eh, por el Día del Estudiante. Estas son las tareas que hay que repartir. ¿De cuál de estas cosas querés ocuparte? Bueno, comprar los panes para los sanguchitos fue la que preparé, las demás están en blanco. Te encargaste de los panes. Excelente, debe ser fácil. Se calcula que a la fiesta van a ir unas 50 personas y pensamos que cada una puede comer dos sanguchitos o quizás tres o algunos puede ser que coman cuatro. ¿Cómo hacemos para calcular la cantidad de panes? Y da tres opciones, ¿no? Compro cuatro panes para cada uno y si sobra vemos qué hacemos. A ver. Bueno, dice, cuando le contás al grupo que decidiste comprar cuatro panes por persona... Piensan que es demasiado, que vas a gastar muchísimo dinero y que lo que sobre no se puede guardar por mucho tiempo porque el pan se pone feo al otro día. Algunas personas dicen que no comen pan porque tienen una dieta especial y otras que con dos no hacen nada. Te piden que lo vuelvas a pensar. Esto es lo que hice con el error, digamos. Ante una respuesta que no es la mejor, se plantea una situación en particular. Seguir. Volvemos a empezar. Vamos a comprar los panes, elijo la tercera que dice calculo un promedio, pensando que algunas personas van a comer menos y otras van a comer más. Y acá una nueva pregunta. Ya decidiste que vas a calcular que como algunas personas comen un solo sanguchito y otras pueden comer cuatro, vas a elegir una cifra como promedio. Comprar dos por cada persona es poco, cuatro es demasiado. Vamos a comprar tres panes para cada participante. Si pensamos que van a ir 50 personas a la fiesta, ¿cuántos panes tenés que comprar? ¿Sí? Un cálculo muy simple, bueno, ¿qué hacemos cuando la persona se equivoca? Compraste 75 panes, a la fiesta van 50 personas, primero come un pan cada una y quedan solamente 25 panes más. 75 menos 50, 25. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Volvemos a empezar? Bueno, esta actividad de escenario ramificado, obviamente, puede usarse para ciencias, para hacer este, un cuento tipo Elige tu propia aventura, puede usarse para eh, una taxonomía. ¿sí? Para, la verdad es que tiene una infinidad de posibilidades. Bueno, y por último, como la idea es que esta charla sea corta, lo que les quiero mostrar es cómo se editan, cómo se modifican estas actividades. Yo acá estoy en mi blog, eh, eh, que es un Wordpress, un Wordpress instalado en un hosting, ¿no? En la versión de Wordpress.com gratuita creo que no está todavía el H5P, no estoy segura. Pero eh, cualquier lugar en donde se pueda instalar un WordPress, que hay lugares gratuitos, se puede utilizar el plugin. Y si no, desde el sitio de h5p.org. El .com no porque es una demo, lo que se puede ver. El h5p.org, uno se crea el usuario. Acá tengo el mío. Este, uno se crea un usuario y va probando las distintas actividades. Bueno, en WordPress entonces aparece una opción que dice contenido H5P. Voy a ir a ver todo el contenido y acá tengo todos los interactivos que creé hasta el momento, que veo que son bastantes. Bueno, entonces vamos a ir eh, al de la fiesta de la primavera, que es el que les estaba mostrando recién. Yo lo edito y cuando editamos el, el interactivo, vemos acá un esquemita de las ramificaciones. Ven que este es el primer... La primera pantalla que dice en tu curso se está organizando una fiesta para el 21 de septiembre. Acá la primera opción, te encargaste de los panes, se ramifica en tres opciones. Decidiste comprar cuatro panes, decidiste comprar dos panes. Bueno, ¿sí? este es el árbol que representa, que muestra las ramas de la actividad. Cada una de las banderitas rojas son eh, pantallas que van al final del escenario ramificado. Entonces, por ejemplo, si quiero agregar acá, comprar el jamón y el queso, quiero agregar acá eh, algo. A ver, los demás, mayonesa, conseguir las mesas y las sillas. Bueno, a ver, comprar el jamón y el queso. ¿Cómo hago para agregarle eh, más opciones? Bueno, voy acá, por ejemplo, puedo decirle que en este lugar Va a haber un texto, una imagen, unas diapositivas este, o un video interactivo, directamente un video nomás o una pregunta ramificada. Le voy a decir que voy a agregar pregunta ramificada. Voy a este signo más y acá le agrego la, eh, el ítem. ¿no? En este caso sería eh, comprar elegiste comprar el jamón y el queso. Lo primero que tenemos que hacer es pensar cuánto jamón y cuánto queso vamos a comprar, ¿no? Y acá vamos a dar alternativas, bla bla bla bla, bla bla bla bla. Y en opciones ramificadas avanzadas podemos decirle si ahí es el final. O no le digo nada, pongo hecho y ya me quedó, a ver, acá está, ya me quedó el la nueva rama con las dos opciones. Entre las opciones de configuración, esto sí es muy importante, están las opciones de idioma. Cuando recién empezamos a crear el escenario ramificado, tenemos que prestar mucha atención a configurar los textos, porque si no van a estar todos los textos en inglés. ¿Sí? Le tenemos que decir cuál va a ser el texto que va a mostrar cuando empieza. Acá puse empezamos a organizar la fiesta, volver a empezar, volver, seguir. Y acá ya hay uno en inglés porque este yo no lo estoy usando. Re Require to complete the current Bueno, entonces yo borro esto y le digo, eh, es necesario completarlo para continuar. Creo que decía algo así. Y acá me dice, ¿cuál es la etiqueta para el puntaje en la pantalla final? No sé, acá dice, re replay de video. Bueno, no sé, voy a volver a ver el video. Tu puntaje, ver en pantalla completa. Es decir, hay que tomarse este trabajito de recorrer las opciones de idioma para cuidar que todo lo que aparece esté no solamente en castellano, sino relativo a la actividad que estamos haciendo, porque fíjense que cada vez que termina, a ver dónde está la pantalla del final, cada vez que termina una, acá está, imagen de la pantalla inicial, configurar la pantalla predeterminada del escenario final. ¿Qué quiero que le diga? Por ejemplo, perdiste, por ejemplo, este, tenés que repasar el tema o algo más lindo, como en este caso, que dice, seguimos organizando la fiesta y lo invito a volver a empezar con una imagen. Bueno, estas son, entonces, yo pongo actualizar. Ah, perdón, ahí les quiero mostrar algo más importante que es que a la derecha acá donde dice display options, tengo la posibilidad de decirle que muestre el botón de copyright, o sea, de los derechos de autor, que permita descargar el contenido, que muestre el botón de embebido. Es decir, yo puedo activar o desactivar la posibilidad de que una persona que entra a mi blog este, se descargue esta actividad para modificarla. Yo siempre lo pongo como para que se pueda descargar y modificar, porque justamente en eso consisten los recursos educativos abiertos. Es decir, para que un recurso educativo sea abierto, tiene que tener una licencia que permita reutilizarla, ¿sí? descargarla, insertarla en otro lugar y modificarla. Si no, no es abierto. Bueno, por último les voy a mostrar... Eh, cómo se edita el video interactivo. Acá entré al video ya creado, voy a poner edit. Está el video, puedo decirle agregar interacciones, voy viendo el video. Por ejemplo, llego hasta este lugar, donde había puesto estos tres cartelitos. Hay diferentes tipos de pausa. Pongo pausa. A ver, un poquito más adelante. Y acá, en la parte de arriba, tengo las opciones para agregar texto. Una tabla, un enlace, una imagen. Est statements, dice, ítems, sería... Este Opciones, multi, multiple choice, preguntas de opciones, eh, verdadero o falso, etcétera. Son todas las opciones que tengo para agregar a este eh, video. Por ejemplo, yo puedo ponerle acá, navigation hotspot. Hot Le voy a decir que vaya, por ejemplo, o a otra página o que vaya al minuto 2. ¿No? Entonces cuando alguien eh, llega a este lugar y hace clic, a ver si me falta algo, hace clic en este cuadradito, vuelve al minuto 2 de este video. ¿Sí? Con texto podemos poner esos botones, ver más información. y puedo decirle que pause el video o que el video continúe. Hecho. Y entonces aparece acá o donde yo lo ponga el botoncito para ver más información. Bueno, igual que en el anterior, acá a la derecha, display options, o sea, opciones de visualización, me eh, permite decirle si yo quiero que se pueda descargar, que se pueda embeber y que muestre la información del copyright, de los derechos de autor. Esa información está al lado donde dice título, metadata, yo acá le doy la información sobre la licencia, siempre respetando quién es el autor original, en este caso el canal encuentro del video sobre el cual yo estoy trabajando, ¿no? o sea yo no soy la autora, yo soy la autora solamente de la parte interactiva, pero la, la persona o la entidad que es autora del video es el canal Encuentro y eso lo tengo que respetar. Bueno, ahí actualicé y va a aparecer, entonces, acá y en el posteo de mi blog, las nuevas interacciones que yo le agregué como ejemplo. Ahí está. Ver más información. Y el cuadrado no se ve porque yo lo configure para que no se vea, pero cuando pongo el mouse acá y hago clic, va al minuto 2. Bueno, en, en resumen, como cierre, H5P es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades. Eh, para crear interactivos y depende de, de nosotros, de, de la forma en la que los creamos si van a favorecer o no la construcción del aprendizaje.